Ella conforma un equipo de educadoras, agentes educativas, auxiliares de servicio y manipuladoras de alimentos quienes entregan su compromiso y convicción. Desfila ahora ante las autoridades el microcentro Colonia La Radio. Está compuesto por cinco escuelas del sector rural, todas dirigidas por un profesor a cargo, quienes tienen la misión de reunirse todos los meses para, juntos, planificar y aplicar de mejor manera los planes y programas de estudio entregados por el Ministerio de Educación. Estilo, la Escuela Rural Mario Pérez, dirigida por la profesora Lorena Velázquez. La Escuela Carlos Springer, dirigida por la profesora Leticia Velázquez. La Escuela Rural Carlos Felipe dirigida por el profesor Raúl Rivera, de la Escuela Rural San Martín, dirigida por el profesor Axel Mayorga, y la Escuela Rural Paraguay, dirigida por el profesor Miguel Álvarez. Y a su destino, la Escuela Rural de los Milones de Castro. El día 18 de mayo del año 1984, comienza a funcionar la primera Escuela Pública de Castro, asignada por el número 50. A partir de marzo del año 2011, la comunidad de Castro cuenta con un moderno edificio construido con alta tecnología, eficiencia energética y con modernas instalaciones de tratamiento de aguas hervidas, de calefacción geotérmica y termopanel, una moderna biblioteca, laboratorio de ciencias o anfiteatro y zonas interactivas y un laboratorio computacional y comedor. La comunidad de, la de Pazierta, en el paciente con desafíos grandes para la sociedad mensaje de la ciudad, manteniendo un clima de convivencia y seguridad. Los Milares de con una matrícula de Y el... Inicia su desfile, la Cruz Roja, una institución esencialmente voluntaria, autónoma, independiente, tanto en el orden político, administrativo y religioso. La filial judía recibe subvención municipal y aportes voluntarios para desarrollar su plan de trabajo. ¿Qué raza en el ejercer del bienestar social? Buena suerte. La Junta de Vecinos número 10 con San Martín fue fundada el día 8 de junio del año 1984. Desfila ante las autoridades. El club de adulto mayor de la localidad de Casma nace en una esperanza. que nació en el público en el año 1997 con 18 personas con iniciativa del técnico paramédico el, el señor Orlando Marrián de la costa de Casco. En la actualidad la agrupación consta de 25 personas presidido por la señora Brilia González. Desfila ante las autoridades la agrupación Unidos para Avanzar. Organización comunitaria que está integrada por 30 personas con discapacidad y familiares. Cuenta con una sede facilitada por la Municipalidad de Futillar, donde funcionan con reuniones y talleres semanales abiertos a la comunidad. Desfila ahora ante las autoridades una delegación de la Defensa Civil de Chile, institución de derecho público creada en el año 1945, que tiene a su cargo la misión de prevenir, evitar, Reducir, como reparar los efectos de cualquier catástrofe, sea que provenga de conflictos armados o fenómenos sísmicos. El director general de la Defensa Civil de Chile, coronel Julio Valdez Videros, y el comandante local de la Defensa Civil de Chile, teniente coronel Rodrigo Apayo. Salud a la comunidad en este nuevo aniversario. para. y a su destino, los voluntarios de la Quinta Compañía de Bomberos de Casma. Fundada el día 17 de agosto del año 1966, está ubicada en calle Joaquín Brito, su número de Casma, y pertenece al Cuerpo de Bomberos de Sotillado. La compañía al iniciar, se contó con 24 voluntarios activos y 36 pasivos. Su lema es orden y sacrificio. Actualmente cuenta con un carro caniba Reloj 4x4 del año 2006 y una camioneta Sangyong 4x4 del año 2006. Desfila bajo su director Juan González y su capitán Francisco Alvarado. El día cuenta con los ocho voluntarios. Estila ahora ante las autoridades a Fondo Tuning Club Frutillar, creado el día 8 de marzo del año 2015. Consta de 20 integrantes entre socios, socias e infantes, dirigida por una directiva constituida por 5 integrantes a cargo de su presidente, Juan Rodrigo Valdegas Gallardo. El día 20 de marzo de este año se le atribuye la personalidad jurídica correspondiente ante la ELUT. Municipalidad del cotidiano. El objetivo de esta agrupación es convertirse en un club competitivo en las categorías propuestas, no solo a nivel regional, sino también nacional. Además, se va a presentar a familiares los distintos patrocinadores que nos colaboran en las diversas exposiciones de bullying que se realizan en distintas ciudades del país. será el desfile del grupo de rodeo chileno de Fontanillas 4. Su primer presidente fue don Bernardo Cusso. Actualmente esta entidad se destaca por tener tres presidentes de la Asociación de Bolívar, el señor Alberto Fufelainer, don Carlos Winkler y don Mauricio Fufelainer. Debemos señalar que entre los importantes hitos de esta agrupación destaca que su presidente, Cristiano Winkler, fue el único que ha jurado solo en un campeonato nacional efectuado en Rancagua, por lo que es considerado el mejor jurado del rodeo chileno a nivel nacional. El día de hoy, su directiva, compuesta por el su presidente, don Juan Carlos Schneider, su secretario don Ricardo Bernier, su Tesorero don Germán Sol y su Vicepresidente Carlos de Davides, que entregan el tradicional brindis a nuestras autoridades. El primer brindis de estas fiestas patrias a nuestra autoridad comunal. Salud por la patria, salud por nuestras autoridades. Saludos por nuestros vecinos de casa el año pasado hicimos este desfile en medio de la tierra y el día de hoy, tal como lo señalaba el alcalde en su alocución estamos con una hermosa calle pavimentada que nos llena de orgullo a quienes hemos vivido acá y a los actuales residentes de esta localidad señalemos que actualmente el club de rodeo Está organizando el rodeo clasificatorio en febrero próximo. Esta es una actividad que por primera vez se va a realizar en la Asociación de Yanquihue y va a tener el honor de presidir esta actividad, naturalmente, en nuestras autoridades comunales en el próximo verano. Hablemos también de la Media Luna, gracias a las gestiones del actual alcalde de la comuna de Fotigar, el señor Ramón Espinosa Sandoval. Junto al Consejo Municipal, este año se ha materializado un importante proyecto de reposición de la media luna del Club de Rodeo de Fruillado. De esta forma, gracias a fondos regionales, se ha fechado parte de este recinto y se han mejorado y repuesto las butacas. Además, gracias a un comodato, este recinto seguirá siendo mejorado. Y sobre todas las cosas, gracias a este comodato, permitirá realizar una serie de eventos de todo tipo que sean organizadas por la Municipalidad de Futillar y por toda la comunidad. El Club de Rodeo Chileno de Futillar, a través de su presidente Juan Carlos Sosnet, de su directiva y de todos sus integrantes, quieren agradecer el día de hoy, sinceramente, a todas las autoridades comunales encabezadas por el señor Ramón Espinosa Sandoval, alcalde de la comuna, por trabajar de manera conjunta y mancomunada por el bien del Club de rodeo y de las tradiciones más puras de nuestro campo, como son el mejoramiento y la mantención de nuestra media luna de la Comuna de Futuro. Aprovechando que tenemos un tiefecito en que nuestras autoridades presentes y nuestros invitados están disfrutando de la chicha queremos invitarles a ustedes a el tirazo de nuestras patria para la mañana de las 12 horas con el frontis de la, la inauguración de Fondas y Armadas, mañana a partir de las 20 horas, el TV1 evangélico 18 a partir de las 10 de la mañana en la parroquia de San Sebastián, el desfile de Fiestas Patrias, el día 18 a las 11 de la mañana y los Juegos Populares a las 3 de la tarde, el próximo 18 de septiembre. <tose> Ahora sí, muchísimas gracias A nuestra gente de campo A nuestra gente que conserva las tradiciones Cierra el desfile de Fiesta Patrias 2015, en la comuna de Frotillat, en la localidad de Casua, la banda instrumental Emilio Mutti Parallanes. Esta banda fue fundada el día 23 de octubre del año 1980, transcurriendo alrededor de 15 años, sin mayores cambios, pero sí varios directores, hasta que el año 2000 se contratan los servicios de su actual director, el profesor Luis Menezes Reyes. Saludos a toda la comunidad de a de las Patrias 2015. Con el retiro de la banda instrumental Emilio Duque Gallardo de la Municipalidad de Cotillán, se será término a la presente ceremonia por vuestra presencia. Muchísimas gracias, les invitamos ahora a disfrutar en el gimnasio del establecimiento de un vino de honor y un saludo a nuestras autoridades. ¡Viva Chile! Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, efectivamente estamos nosotros eh, contentos porque la localidad Gama se está levantando con fuerza, eh, hace años atrás... Eh, planteamos el tema del alcantarillado, que ya está construido, está funcionando el tratamiento, la gente con eso puede mejorar su calidad de vida, eh, reguardar la salud, que es tan importante en la población, y queremos verdad en el fondo que con la pavimentación que estamos haciendo ahora, la CAMA va a estar urbanizado completamente aquí al año 2017, pero ya estamos con obras importantes, ya logramos pavimentar a Roberto Simpson, dentro de poco vienen cuatro calles más que se comienzan a pavimentar, y esperamos que hasta el fin de año, con el próximo, podamos seguir avanzando rápidamente para que CAMA se levante, se transforme en un polo también de desarrollo para su gente que vive acá, pero también muy importante para la gente que, que quiera eventualmente venir a hacer parte de esta localidad. Así que contento creo que en el fondo cuando las cosas resultan, se hacen bien, se planifican ¿verdad? y van dando resultados, eh, es lo que demuestra justamente que la comunidad también valora y vamos, vamos creciendo todos unidos, eso es lo importante. Bueno, un saludo cariñoso en estas fiestas fiesta patria, ya que estamos ya eh, iniciando hoy día, acá en Casma con un gran desfile. Con influencia de público también así que estamos muy contentos, impresionados eh, hoy día acá también por la comunidad que nos acompañó un bonito desfile y que todos los años ya se está realizando en Casma así que estamos contentos y saludar, por pues saludar a toda la comunidad en Casma en general, urbanos y rurales también y que pasen una feliz fiestas parche también, así que viva Chile por eso Bueno, primera vez que Casma puede hacer un desfile en el pavimento eh, esto no termina aquí, vienen otras calles que se van a seguir pavimentando así que para los caminos felicidades también en este nuevo aniversario patrio y que tengan fe que Casma va a seguir progresando así como lo está haciendo Frutillar así que un, un, un feliz 18 para cada uno de los caminos y el desfile también resultó muy bonito como con todas sus fuerzas vivas de, de la comuna de Casma muy bien, muy contento por la asistencia de la gente, como usted dice, por, por este primer desfile sobre hormigón, creo que es un, es un hito para nuestra localidad, por los proyectos que vendrán, las cuatro calles que ya comienzan, ahora a comienzos del mes de octubre, su pavimentación, eh, por eh, las iniciativas que el alcalde está manifestando ya al, consejo, al, al Comité Regional en materia de pavimentación, y, también porque además estas actividades son, son eh, ritos de alguna forma que a la comunidad le agrada, que la comunidad disfruta. Nuestros niños, nuestras niñas desfilando por, por, por, por las afueras de su colegio también, por cierto, es una, es una alegría para todos nosotros. Bueno, contenta porque tú sabes que yo llegué hace 29 años y llegué a trabajar la primera vez a acá, más, entonces, eh, valorar todo lo que se ha hecho, ser partícipe también durante todos estos años de estos proyectos donde a nosotros nos insta el alcalde, a poder apoyar estas gestiones y es lo que nosotros hacemos dentro del consejo y sentir que Casma era una ciudad que cuando nosotros asumimos junto con don Ramón eh, la gente se sentía tan postergada, tan alejada de la comuna de Frutillar y hoy día eh, a ellos se sienten partícipes y van a poder valorar y van a poder tener lo mismo que tiene Frutillar, así que muy muy contenta saber que todo, todavía nos quedan cuatro calles más por pavimentar, el acceso hacia el sector rural también va a estar pavimentado, y es, son, no son sueños ya, son cosas concretas que se van a hacer pronto y sentir también el cariño de la gente y que debe valorar y debe estar feliz por todo eso porque ya no van a sufrir lo que sufrían en el invierno. Y nosotros también estamos muy tranquilos porque eh, la comunidad de Cama ha entendido, ha entendido todo lo que significa por los trabajos, esperar que las calles estén cerradas, pero han eh, entendido y han valorado lo que han recibido.